¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y a mirar estos dos locos álbumes Cosa de Locos y Super Vaguitos En esta ocasión Nobleza Obliga debemos nuevamente agradecerle a Taller Tronco y su hermano porque esto es una de las partes del hermoso botín que ya hemos visto hace unos videos, el cual incluía aproximadamente unos 40 álbumes de figuritas, de los 80 y los 90, de todo tipo. Y bueno, si ustedes siguen el canal desde hace un tiempito, sabrán que yo no me canso de nombrar este álbum en particular, Super Vaguitos. El cual me marcó mucho en mi infancia, y el cual, bueno, vamos a ver ahora. Antes que nada, les recomiendo que pasen por el Instagram de Taller Tronco nuevamente, como siempre el inversor estrella de Arcid que hace serigrafía y una serie de cosas así que están buenísimas vamos a empezar por el cosa de locos que es el que tiene menos figuritas creo que es posterior a super vaguitos porque vemos que en la tapa por ejemplo eh, delata el uso de un photoshop eh, primordial con unos brushes que hoy en día están prácticamente prohibidos y además el estilo de dibujo está bastante más asentado es un álbum extrañísimo eh, lamentablemente también lo muestro primero porque tiene muy pocas figuritas este que ya directamente eran delirios al parecer como que las figuritas no tenían mucho sentido entre sí acá vemos por ejemplo un tipo con la cabeza cuadrada y esta, en el fondo, en el diseño del álbum vemos esta tristísima imagen de Carlitos Chaplin que me parte el corazón. Y aquí no sé quién será. Algún dictador. Vemos que la premisa del álbum es simplemente la locura. En la primera página el motivo viene a ser de la cabeza. Y en la segunda, cada loco con su tema. Acá vemos un gusanito adentro de un, de un trago. Probablemente un gin Y acá, miren, algo bien argentino. El ancho de bastos trenzándose con el ancho de espada. Todos sabemos que gana el ancho de espada igual. En la página central había un póster. El cual podías elegir. Te muestran acá los distintos motivos y el estilo de dibujo varía notablemente probablemente sean hechos por el mismo dibujante pero que le dijeron mira necesitamos uno que sea cómico otro que sea ciencia ficción y otro que tenga monstruos ¿viste? este por ejemplo es muy es muy interesante me recuerda a, a unos bootlegs de He-Man y bueno, en este caso al parecer el que estaban queriendo completar era el del... Sí. El del hombre orquesta Una singular elección no Sobre todo para un niño Acá vemos que en esta página Iba a haber un apartado de deportes sacados En el cual vemos Toda una serie de gags Con respecto a los deportes Unos gags siempre bastante Bastante aptos para todo público no En estos, en estos álbumes Y acá, locos conocidos ¿Acá quién tenemos? No logro entender si es Pipo Chipolati o Woody Allen. Y bueno, en esta página la única figurita que hay es este personaje que yo calculo que será el tío Lucas. Venía con un suplemento que que viene con esta propaganda que está buenísima que dice atención chicos completando este suplemento podrás canjearlo por uno entre paréntesis uno eso es extrañísimo que esté puesto ahí de estos premios juego en caja más vaga la descripción imposible set de ingeniero un juego de ping-pong. Hoy me vendría muy bien un juego de ping-pong, debo decir. Canjea tu álbum lleno por uno de los siguientes premios. Walkie-talkie, pelota de fútbol 5, pentagonal, cámara fotográfica con flash incorporado y una muñeca con el nombre tapado por completo. No sé qué diría acá antes, porque encima no es como en otras... Eh, antes lo que se hacía era que por ahí con fibra tapaban. Esto lo taparon directamente desde el... ¿Desde la edición? No sé por qué. Está este rectángulo ahí. Y acá vemos la, el, esta desoladora imagen. En la que hay solamente una... Una figurita. De un gato. Ah, que acá dice, por ejemplo. El suplemento Cosa de Locos es... Julvito de Potrero. Entonces acá estamos. En un potrero. Vemos que la pelota rebota por todos lados. Y hay un solamente un gatito ahí. Y bueno, esto fue el... Eh, cosa de locos, y ahora vamos a pasar a eh, el Super Vaguitos. ¿Por qué los muestro juntos? Bueno, eh, tonto de mí que no lo dije antes. Son hechos por la misma empresa y el mismo dibujante, eh, la famosa y querida Figusa, a la cual le tenemos muchísimo cariño y una El dibujante creo saber quién es, y estoy pensando en si me animo a, a intentar contactarlo y hacerle una entrevista, no sé si a ustedes les interesará, si les interesa por favor coméntenlo porque estaría buenísimo no poder preguntarle un par de cosas sobre estos álbums pero bueno, pasemos a Super Vaguitos, Super Vaguitos es probablemente mi álbum favorito de estos de Figusa, y estos también venían con premios, y les voy a contar una anécdota eh, a mí me vieron un paquetito que me ganó un skate y un compañerito me dijo, sí, yo fui a cambiarlo por el skate, pero te dan un skate de esos chiquititos de mano. Y yo ni siquiera fui a, a cambiarlo, por lo que me dijo el chabón. Y no sé si tal vez en realidad me lo dijo de mala leche para que no lo haga, pero nunca supe si realmente venía un skate de mano. Y la verdad, lo podría haber cambiado por un skate de mano, estaba todo bien. Bueno, Super Vaguitos es un álbum eh, que no tiene sentido en absoluto. Los Super Vaguitos son estos personajes... Que hay muchos que están sacados de la televisión, en una selección extrañísima. Y después otros personajes que hemos visto en, en álbumes anteriores, como esta momia. ahora tenemos a Flash, un pelado con cara de lento, digamos. Este que tiene una vincha en los ojos, no sé quién es acá. Estos es como si fueran árabes o ninjas, no sé qué onda. Este creo que es un ninja, no un árabe. Freddy Krueger, el chapulín colorado <risa> Un chabón en un iglú Este... Este me llama mucho la atención Pareciera que es el Guasón Pero tiene la piel verde eh, No... No... Escapa de mi comprensión Frankenstein, obviamente Ahí vemos en el fondo al a Hombre Araña Acá vemos de nuevo al, al personaje este y Batman, un Batman muy argento. Seguimos en la siguiente página, que tenemos a el Hombre Araña. Nuevamente se ve el Chapulín colorado, pero en el fondo. Es una pena que estos dibujos que están en el fondo no están repetidos en figuritas. Así que una vez que pegas las figuritas, el dibujo del fondo se pierde para siempre. Este, evidentemente, es Robocop, de acá a la China. El increíble Hulk, el ninja negro, un granjero, otra vez el, el gordito de este simpaticón. Este un colorado, otra vez Robocot y un chabón con gorrita y este, es, este debe ser el super vaguito seguramente En la página del medio, acá ustedes verán que yo tengo el álbum repetido pero no lo tengo repetido, puesto que este álbum regresa a las viejas prácticas de los álbumes FIGUSA y FIGUGOL que tenían para que vos elijas qué equipos pegar así que en este caso si bien no está completo, tengo una selección de cuatro equipos. Fíjense que fíjense qué es simpática esta decisión que tomaron Seba y su hermano. Que en uno pegaron Boca y River, que son enemigos. Y en el otro, eh, gimnasia de estudiantes, que también son enemigos, pero además otra cosa, son de La Plata, que es donde somos nosotros. Así que es una selección cuya observación hace que incurramos prácticamente en el ejercicio de la antropología. Vamos a ver a los equipos locales. Gimnasia, hay un vampiro, un millonario, Freddy Krueger, el coloradito, el, el gorrito simpático, este chabón que si no fuera porque tonto y retonto salió después, eh, me parece, juraría que este es Lloyd Christmas el increíble Hulk, el ninja blanco, un gordo vigilante y un gordo duro de la tribuna. Mientras tanto en el equipo de estudiantes tenemos a Batman, Spiderman, una momia, este chabón que parece el personaje este, el mano chanta que hacía Olmedo, este no sé quién será, realmente no tengo nada más puta idea, se parece un amigo de la infancia, el chapulín colorado, Robocot eh, Emilio Dici, aparentemente. Un, otro hortiba. Y eh, la monada de la tribuna. Vamos a ver entonces sobre la boca. Tenemos a este Este personaje que también parece Emilio Dici. Todos tienen un parecido a Emilio Dici, ¿no? Ahora que lo, que lo observo. Que que en paz descanse. Eh, un millonario nuevamente. Flash. Drácula. Fíjense, a ver, los personajes los repiten en, en las páginas, muy interesante. Acá está Freddy Krueger, acá está Freddy Krueger. Bueno, al menos no, no repitieron los dibujos, los dibujaron nuevamente. Que eso es algo que pude apreciar muchísimo sobre estos álbumes, que la cantidad de dibujos que hizo el chabón que hizo estos álbumes es impresionante y además la cantidad de imaginación, ¿no? porque son bastante, bastante divertidos los personajes acá okay, vemos cómo se repiten nuevamente sí, definitivamente es un, es un patrón el, el del orden de los personajes y acá en, en River tenemos nuevamente a Batman, el Hombre Araña Frankenstein, que es el que, el que faltaba en el, otro, en el otro álbum La Momia, el Manochanta el Guasón, mi compañero de la primaria, Chapulín Colorado, Robocot, que en este caso le podemos ver partes del cuerpo, que en las demás figuritas no se ve. Emilio Dice, el ninja negro. Este debe ser el, el director técnico, calculo. Y la monada, que la monada está repetida, mira. Este está repetido. Porque no tiene ningún equipo, claro. Lamentablemente hay muy pocas figuritas. Esta. De hecho, era la página que, que yo recordaba con más, con más cariño que tenía las mascotas y eran todos los personajes que estaban en, los dema, en las demás páginas pero en versión mascota El del Chapulín Colorado, por ejemplo, era muy divertido Y en este álbum eh, hicieron algo que se aprecia, la verdad, el esfuerzo a pesar de que es un esfuerzo bastante poco efectivo de incluir a las chicas también en el álbum porque todos los álbumes estos eran como que apuntaban para los varones nomás y acá vemos un concepto que delata, además de la selección de personajes como el Chapulín y todo eso, delata la, la antigüedad de la mente de los que lo crearon, mis marcianas favoritas, haciendo alusión a mi, mi marciano favorito, algo así, no sé si una serie una película, del año del pedo. Y vemos unos diseños bastante divertidos, ¿no? Una mujer pulpo, esta es como una especie de caracol, una dinosauria con un bebé, una serpiente con dos cabezas esta guerrera intergaláctica muy, muy bueno este dibujo ¿eh? estaría bueno para hacer un un fanart una robotita y la sirenita y al final vemos el mayor esfuerzo por, por la inclusión que son las super vaguitas y son las las pibas piolas al parecer porque son super vaguitas después que eran vaguitas ¿no? Acá vemos una, una piba traga, una piba que juega al pádel, con una remera. Ah, que dice pádel, medio inentendible. Una pibita jugando a la mamá con, con cara de mala. Una chaboncita con, con una fruta y un chupetín. Son muy poco imaginativos estos de las pibas, ahí se nota que... Que bueno, la verdad es que lo hizo un chabón a los dibujos, entonces no podía tener mente de, de nena y saber qué es lo que le gusta a las nenas, ¿no? Acá vemos una piba comiendo chicle, con un look así afro-futurista, digamos, qué sé yo. Una rockera, este es muy bueno porque es un personaje muy poco hegemónico. Una estiradora con un niño... Ya de por sí las pibas supuestamente son pibitas, como nosotros en, en esa época. Y acabemos de, este, de esta criaturita que es un niño diminuto. Y al final una, una nerd, una programadora o una gamer, digamos, una geek. Y bueno, como verán, debido al tamaño tan pequeño de estos álbumes, he dejado mi escritorio sumamente ordenado nuevamente. Así que no voy a tener ningún problema y voy a poder salir a pasear un ratito por las calles de la ciudad. Eh, yo les agradezco a todos los que se quedaron y les pido encarecidamente que si les gusta lo que hacemos, si les gustan los videitos de Arcid, sí, que se suscriban. Si no están suscribidos, que compartan los videos con, con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y de la cultura de los 90 y de lo bizarro. Y que nos sigan, bueno, en Instagram. En Facebook no, porque la verdad es que no estoy actualizándolo. Si quieren, sígan, no pero la verdad es que no me importa mucho. Y nada, sobre todo que compartan para hacernos el aguante. Así crece el canal y crece la comunidad. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Hasta la próxima.